con toda la información. Tengo una mañana repleta de información. Sí, Marcelo, sí. Pensamos en el noticiero de una manera y después... Exacto, pensamos en el noticiero contándoles lo que había pasado el fin de semana y hubo muchas noticias de último momento que son las que vamos a compartir hoy aquí. Así es, Marci. Y la última noticia que acabamos de hacer en la conferencia con el encabezada por el intendente Gómez Gesteira, es sobre una noticia que nos dejó totalmente impactados, ¿no? Tal cual, tiene que ver con eh, EcoGas, que se va a hacer cargo inmediatamente. Esto sería como una especie de intervención Inmediato, dentro sí. de lo que es eh, Carlos Paz. Recordemos, Carlos Paz Gas. Recordemos, Carlos Paz Gas se estaba liquidando la empresa, significa que estaban terminando eh, con este socio, y va a arrancar con un socio nuevo, ¿no es cierto?, una nueva sociedad para manejar el gas con la cooperativa San Roque. Uh -huh. Entre medio de esto aparece esta intervención. No son buenas noticias para, principalmente para los que no tenemos gas. Exacto. ¿eh? Porque el formato el formato que permite eh, al municipio manejar obviamente el gas, el gas. Con, una, con, un, con un socio cooperativista en este caso da la sensación de que es bueno, las ganancias normalmente se reinvierten. Sí. ¿Qué hace el municipio? Pero primero obras. hace la obra y después te la cobra. Ecogas no te va a hacer eso. Es ¿no? una empresa Se va a llevar la ganancia a la nación y uh -huh. olvídate de obra nueva, te primero tiene que pagar, primero poniendo esta balanza, como, como se dice uh -huh. normalmente, y después vemos si te hacemos la obra. Sí, Marcelo. pasado. Totalmente alertados que. ha pasado, pues, que era, pasado ¿no? con las cloacas, acá. Exacto, ¿eh? también ha pasado, ¿no? Eh, bueno, es una notificación que tuvieron ahora en las últimas horas, eh, sin pareciera, sin vuelta atrás, pero bueno, la municipalidad, por supuesto. Va a ser toda la parte legal. Bueno, vamos, vamos a escuchar a ver de qué se trata bien este, este tema para que tengamos en cuenta a todos. Eh, los hemos convocado, digamos, una conferencia de prensa inmediata a partir de una notificación que hemos tenido de representante en Carlos Paz, el gas, eh, a partir de una resolución que ha emitido ENARGAS, que nos sorprende, nosotros conocemos bien la historia de lo que ha sucedido en nuestra ciudad con este servicio, con la importancia que tiene y con la seriedad que lo hemos asumido en cada una de las participaciones del Estado Municipal, en esta historia de hace más de 10 años, donde nosotros regularizamos 50.000 metros lineales, hechos irregularmente de eh, por la cooperativa integral. Nosotros avanzamos casi 60.000 metros más lineales de red interna. Eso significa, en definitiva, la forma y la seriedad con que hemos trabajado, con la capacidad técnica, con las características de una gestión que, ante todo, pone eh, la seguridad como una situación primordial al llevar adelante los servicios públicos. De hecho, nosotros avanzamos en servicios públicos porque entendemos que tenemos una fuerte responsabilidad y así lo hicimos con el agua, y entendemos que el gas también es una cuestión fundamental para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos. En este sentido, esta resolución de un interventor, un interventor de la Cámpora, nos sorprende, en donde determina de forma inmediata e interina a que gas asume el servicio de gas en Villa Carlos Paz, cuestión que eh, nos llama la atención. Creo que tiene una lógica, porque los considerando de esta resolución tiene una fuente eh, o fuerte base argumentativa con mucho de lo expresado por la cooperativa y sus socios políticos en la ciudad. Esto significa respeto significa Caserio, significa Iosa, significa Serna Y dos eh, eh, actores fundamentales en la política nacional en nuestra provincia, que es Carlos Caserio y Martín Gil. Esos son los operadores en la provincia. Nosotros nos sentimos no solamente una gestión afectada, por el contrario, nosotros tenemos una responsabilidad de llevar adelante una gestión pero acá se ataca y se discrimina directamente a la ciudadanía de Carlos Paz Por eso eh, entendemos que esto reviste una gravedad importantísima, esta resolución que lleva adelante, digo, en su fundamentación y que es no de efecto suspensivo, sino de un efecto directo, el cual obviamente hemos influido a nuestra asesoría legal y a los representantes, obviamente, de la sociedad eh, Carlos Paz Gas, para hacer todas las vías administrativas y judiciales que corresponden, porque entendemos, inclusive, que se está violando la autonomía municipal. Creo que esto reviste una gravedad institucional. Y hay una sociedad y una sociedad política. Y estos actores tienen que empezar a hacerse responsables del perjuicio directo que le está generando a cada uno de los ciudadanos de Carlos los pases. Esos piensan que es un objetivo político, que es una intendencia o un intendente. Acá se afecta directamente y lo hemos sufrido programas nacionales de hábitat, eh, cuestiones que hemos generado de gestiones antenosas, lo que tiene que ver con esa famosa promesa de este ex eh, senador Caserio de eh, determinar zona fría para Punilla, y eso no, no fue una realidad. Creo que hay un, una serie de situaciones que se configuran efectivamente como un gobierno nacional que a partir de los operadores provinciales y la connivencia política local, local llevan a que eh, seamos discriminados como ciudad la ciudad más discriminada por el gobierno nacional. En este sentido, también, obviamente, decía esta cuestión que tiene que ver con los jurídico vamos a avanzar, eh, vamos a poner resguardo eh, los intereses de la ciudad y también de la ciudadanía, de que vamos a seguir avanzando con redes domiciliarias eh, en cada uno de los puntos de la ciudad, porque ese es el compromiso que tenemos con, con la gestión y con cada uno de los pobladores de nuestra ciudad. Pero no nos vamos a desfijar y seguir avasallando, yo creo que son momentos en donde eh, hay un, una situación ya eh, de, de directa, de directo, sanción eh, política a cada uno de los pobladores carrofascense por parte de este gobierno nacional. Así que en definitiva quería comentarles esta situación, nosotros hemos sido notificados hace hace momentos, ahora tendremos sendas reuniones para ver los aspectos jurídicos y cuáles son las vías administrativas, digo, y o judiciales a los efectos de llevar adelante y, y efectivamente también otra cuestión que nos preocupa de esta intervención si viene eh, la empresa ECOGAS que va a pasar con eh, los trabajadores eh, de, de Carlos Pazgas, que nosotros asumimos un compromiso y lo hemos hecho en la oportunidad con el laudo arbitral eh, que se dictó en su momento cuando pasaron los trabajadores también de la cooperativa, cooperativa integral al servicio de agua. Eh, en definitiva y seguramente... En el transcurso de la semana seguiremos dando notas, particularmente me voy a encargar en cada lugar de contar lo que está pasando en nuestra ciudad y cómo hemos sido castigados, seguramente una cuestión política, nosotros no estamos en un momento electoral, pero sí vamos a defender el vecino, al vecino que es castigado por una connivencia, vuelvo a repetir, política provincial de los representantes, esto significa Caserio y Gil y sus eh, socios políticos locales que ya los he mencionado en la oportunidad eh, me, no me, me olvidé de nombrar a Yosa también el candidato K que hay en la ciudad y socio cooperativista así que en definitiva creo que hay dos puntos fundamentales nosotros como gestión municipal vamos a seguir con las obras de red eh, domiciliaria en toda la ciudad vamos a defender los intereses de los vecinos, pero también vamos a decir claramente, el vecino Carlos Pacense está siendo perseguido está siendo castigado y nosotros no vamos a dejar que eso suceda. El principal vale, es seguir con el servicio y la operatividad de gas en la ciudad. Y hemos demostrado claramente, con ese antecedente fundamental, de regularizar lo mal hecho por la cooperativa integral, hablamos de 50.000 metros lineales, de avanzar entre 50 y 60.000 metros lineales más. Y en ningún momento, mientras ellos les suspendieron la matrícula, a nosotros nos hicieron una cuestión de, desde el punto de vista técnico, que, que tuviera alguna falla en ese sentido. Entonces nosotros tenemos esa capacidad técnica de llevar adelante el servicio. Esta resolución determina que una empresa, en este caso ECOGAS, eh, sea la que de forma inmediata, es decir, no tiene un efecto suspensivo, eh, asuma el servicio de la operatividad del mismo. Por eso en ese sentido vamos a hacer el análisis jurídico que corresponde. Inclusive, insisto, hay situaciones que, me llama mucho la atención y podría ser una violación a la autonomía municipal, pero en definitiva creo que eh, no puede ser el vecino Carlos Pacense castigado y perseguido de esta forma. Creo que hay una discriminación constante del Gobierno Nacional, de sus operadores provinciales y los socios locales para con el vecino de Villa Carlos. Intendente, ¿y llegó sí. algún funcionario de, de, de Nargaz hasta el día de hoy? ¿Se presentó en Carlos Paz a alguien? No. No, no. no. La notificación ¿sí? Sola notificación. Solamente una notificación uh -huh. a, a Carlos Paz de Gas, uh -huh. esta empresa en disolución. Claro. Los representantes estatales están notificando a nosotros como municipio obviamente lo hará eh, con la cooperativa integral. Uh -huh. Así que esto realmente es una noticia que nos alarma, nos sorprende, pero vamos a seguir cuidando al vecino Carlos Paz. Si una cuestión fundamental, vuelvo a repetir, es darle la red. Pero sí eh, mostrar quiénes son los socios y operadores políticos nacionales, provinciales y locales que en forma conjunta lo que atentan es contra el ciudadano Carlos Pacense. Nosotros vamos a defender firmemente al Carlos Pacense como lo hemos hecho en cada uno de los servicios públicos que hemos asumido. Con el agua, con llevar adelante en breve una adjudicación lo que va a ser el nuevo servicio de transporte, con el gas, eh, esta larga lucha que tenemos desde el punto de vista judicial con, con el tema de cloacas. Para nosotros los servicios son esenciales y sabemos que estamos de paso, pero hoy... Hay un punto o una gota de rebalse el vaso, porque el ataque es directo con la ciudadanía de Carlos Paz. Bueno, eh, la verdad que ha sido una sorpresa para todos, uh -huh. definitivamente. no. Y preocupación. Preocupación. Y en, en cierta preocupación forma... Eh, en lo que sabemos cómo funciona Ecuador, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, Más allá el, del tema político, el energaz, que hay un gas, político. Claro, hay un político, esto, esto se cae. Que justo en esta época que arrancamos la, la, la, el la tramo campaña. final de la selección claro. para, en busca de las nuevas elecciones. Siempre hay algo, mm. siempre hay algo. ¿Vio que cuando llega a las elecciones siempre hay algo? algo. Sí, pasó sí. Pasó en su momento con esto ¿Usted se acuerda cuando el lago estaba terriblemente sí, verde? Sí, sí, Ahí pasó sí, algo raro, sí, me sí. parece. no Lo dice el, inter, el ex intendente Esteban Aviles, uh -huh. Eh, y, ahora... y ahora pasa eso, siempre pasa algo. Es, es rara, es y rara sin la situación. aviso previo, Marcelo, esta notificación, esta intervención, es inmediata. Es rara, ¿no? Es rara. que, que te deja estupefacto, porque es así, ¿no? no, no, no Justo no, no. entre medio de que se termina la relación con un socio y arranca la relación con otro, y va a arrancar la relación con otro socio. Justo en el medio aparece esto, raro. Raro. Bueno, vamos a seguir, por supuesto. Sí, cerca. es el tema del día y es, va a ser Así el tema es. de la semana. Bueno, el intendente también lo dijo en la conferencia, que nos van a tener uh, al tanto de cómo sigue la claro. situación, si hay alguna novedad, si llega alguno de los El eh, intendente los le puso nombre y apellido. Sí, sí. Nombres y apellidos a los que hicieron estos. Sí. Habrá que ver. Nombres, varios. Varios nombres de la oposición. Nombres. Sí, sí. nombres de la oposición. A ver qué... Ahora hay que ver qué dicen También ellos. También ¿no? por ir responde. ¿no? Y seguro, uh -huh. seguro, seguro. Vamos a seguir por supuesto este tema Marcia. Así es, vamos a cambiar tema, vamos a hablar de cosas